Estudiantes reciben un cordial saludo. Este el presente video trata sobre una explicación de la genética mendeliana, sobre las leyes que planteó Mendel, de dónde proviene su nombre. La genética en sí es una ciencia que estudia todo lo que es la, la transmisión o el proceso de transmisión de información hereditaria de una generación a otra explica también por qué ciertos caracteres aparecen o luego desaparecen de una generación a otra porque tenemos por ejemplo caracteres de nuestros abuelos y no de nuestros padres para explicar esto de la genética con quien inició fue Mendel quien hizo cruzamientos artificiales y propuso lo que son las leyes de Mendel Mendel fue un religioso que hizo sus, sus experimentaciones en, en la abadía en, donde, en su convento donde estaba él haciendo sus estudios ¿no? hizo las experiencias en lo que es la arveja común porque era una especie que presentaba todas las características eh, se autofecundaba fecundaba una especie de rápido crecimiento entonces daba todas las facilidades para poder hacer las experimentaciones entonces eh, con estas preguntas, por qué ciertas características aparecen y luego reaparecen en, en las siguientes generaciones, se, se empezaron a, a establecer muchas cosas de lo que hoy se conoce como la, la genética. Mendel hizo varias experiencias y vio que ciertos caracteres aparecen y reaparecen, lo cual lo llamó como elementos lo que actualmente se conoce como genes. Y estos también se redistribuyen de generación en generación y, asimismo, en el número de individuos tienen caracteres no todos los individuos de una generación como podemos ver aquí son idénticos entonces cada uno de estos caracteres provenientes de la planta madre son redistribuidos en los individuos hijos o en la siguiente generación ¿Qué fue lo primero que hizo entonces hizo el cruzamiento de dos líneas puras eh, por ejemplo el cruzamiento de, de, de dos la polinización de, de lo que son de padre y madre entonces por ejemplo tomó como referencia un carácter que era el color del fruto al unir o al cruzar lo que era el padre tenía por ejemplo este carácter que está aquí determinado con AA que se refiere a que los frutos del padre solo eran de color amarillo y los frutos de la madre eran de color verde y los identificó con estas letras eh, que más adelante explicaremos que esto se refiere a una dominancia y a esto a una recesividad entonces, al cruzar dos líneas puras, en la primera fecundación, en, en la generación 1, obtenía solo uno de los caracteres, solo uno de los caracteres se expresaba al 100%. Entonces, al cruzar semillas o este carácter eh, de semillas amarillas y semillas verdes, solo una de estas características aparecía, dominaba el color amarillo. Entonces, el 100% del genotipo era heterocigoto, lo heterocigoto significa que los dos alelos provenientes de este gen que determinaba el color del fruto eran distintos y el fenotipo que es toda la, la apariencia la parte externa de, de un organismo determinaba que todo la, eh, la F1 la generación 1 eran semillas de tipo amarillo Entonces, lo primero que determinó que es al cruzar dos líneas puras solo una de estas líneas o solo una de estas características se expresa en en la siguiente generación, en este caso, la dominante que lo llamó así. Entonces, al cruzar estas dos líneas puras, lo podemos ver aquí: padre y madre aporta con uno solo de los gametos, como se explicó en uno de los videos de la meiosis, se aporta con uno de los gametos y genera 100% de una de las características. En este caso, los que sean dominantes. Si sí, el gen que domine eh, se expresará entonces a la final el producto será una mezcla de los dos alelos provenientes uno de padre y uno de la madre y se expresará todo, solo el dominante en este caso pues favorece el color amarillo de las semillas normalmente sabemos que los cromosomas en el caso de las eucariotas son de forma lineal y cada partecita de estos cromosomas está formado por lo que se denomina genes estos genes determinan un carácter en un organismo, por ejemplo el color de piel, el tamaño, el color de los ojos, etc. Cada uno de los caracteres de un organismo. Cada uno de estos genes tiene dos alternativas, lo que se conoce como alelos. Un alelo que proviene aporte de la madre y un alelo proveniente del padre. Entonces dependiendo de cómo estos estén, se expresarán uno o el otro o los dos a la par. Si los dos son iguales por ejemplo son dominantes este será un organismo homocigoto dominante si los dos son iguales en caso en el recesivo también serán homocigotos y recesivos solo en este caso cuando es recesivo el carácter se, se podrá expresar pero si tenemos dos alelos uno dominante y otro recesivo siempre se va a expresar el dominante o sea siempre el, el alelo dominante expresará su, su, el otro se expresará su carácter y el otro quedará ahí, eh, a la espera del momento que se pueda expresar, no es que desaparece, simplemente está presente. Entonces, estos dos alelos conforman lo que conocemos como gen, que es la unidad hereditaria que lleva la información genética a la, segunda, a la siguiente generación. A partir de esto, planteó su primera, primer principio, que es el principio de segregación. Existen dos factores para cada característica o para cada gen, lo que se acabó de explicar, y cada uno de estos genes es separado en la formación de gametos. Mitad-mitad se, eh, se separa en cada una de las células. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo planteó esto? Muy bien, como producto de la primera generación de la experiencia anterior tenía un individuo, A, ah, o sea, un dominante, un recesivo. Este lo entrecruzó con otro similar por proceso de meiosis sabemos que se van a formar gametos solo con la mitad de información entonces al, a partir de la autofecundación de, estas do, de este mismo individuo se origina una siguiente generación donde producto del entrecruzamiento de estos genes se va a obtener lo siguiente un individuo o las posibilidades es que aparezca un individuo con los dos alelos dominantes un individuo mezclado, dos individuos mezclados y un individuo con las características recesivas o sea en la segunda generación volvió a aparecer este carácter recesivo entonces planteó la, esta, este principio de segregación que a partir de la meiosis los caracteres o los alelos se separan para luego por proceso de la fecundación puedan originar y reaparecer nuevamente estos caracteres recesivos que no se expresaban esto es fácil de hacerlo en una tabla de punet por ejemplo se, se, se ponen los caracteres deseados en este caso solo estamos considerando el color del fruto el aporte del padre y el aporte de la madre como eran iguales entonces se separa aquí por ejemplo un alelo otro alelo igualmente los alelos que corresponden aquí se hace el cruce y se puede obtener la proporción de individuos que van a salir en la siguiente generación o la F2 entonces tenemos un individuo totalmente homocigoto dominante, tenemos dos individuos heterocigotos dominantes porque está el carácter y un individuo que sería el 25% con el carácter recesivo. No es que ha desaparecido este carácter sino que en, alguna, en una generación va a volver a aparecer. Las, el segundo principio que planteó Mendel fue el principio de distribución independiente, que es algo parecido al anterior, pero en cambio aquí ya se hace la mezcla de dos caracteres. Anteriormente solo consideramos el carácter color, en este el carácter eh, color y forma, e inclusive otro tipo de caracteres. Él experimentó más o menos con siete características de esta planta. Aquí podemos ver. Por ejemplo, AA se refiere al tipo de a la coloración del fruto y BB se adhiere ya a otro, otro carácter que en este caso sería la forma del fruto. Entonces, A sería lo amarillo, como está dominando, y BB, por ejemplo, ves la forma redonda y B pequeña, lo recesivo, que la semilla puede ser rugosa. Entonces, al cruzar este mismo individuo, es, vamos a ver la, la, las proporciones de individuos que pueden aparecer entonces vamos primero, este tenemos aquí el individuo con los dos caracteres y las posibilidades de gametos que se pueden formar ¿sí? entonces cada uno de estos gametos o células sexuales por la meiosis se puede dar origen a, a, estos, a estos caracteres que luego por proceso de autofecundación al cruzar el mismo individuo tenemos aquí la distribución de cada uno de, los, de, los, de las células ¿Sí? al cruzar esto lo mismo podemos hacer en una tabla de punet al cruzar tenemos varias posibilidades tenemos una gama de posibilidades que aparezcan células redondas amarillas, células amarillas rugosas y eh, perdón semillas semillas redondas verdes y también semillas eh, rugosas de color verde todo esto son posibilidades de entrecruzamiento y de aparición de los nuevos individuos dado a que debido a la distribución independiente ¿Qué quiere decir esto de la distribución independiente que no necesariamente los alelos por ejemplo de color redondo y amarillo siempre van a ir juntos sino que puede ocurrir que vaya un amarillo y un rugoso o un verde redondo o un verde rugoso o sea esta característica es independiente el color de la forma del fruto e inclusive de muchas otras características que determinan a un organismo entonces no siempre los caracteres van a ir juntos en la formación de los gametos porque la distribución de la información es al azar entonces los alelos se segregan de forma independiente unos de otros cada uno de los caracteres y cada característica es independiente ahora bien si el en el cromosoma los, eh, los genes están cerca pues hay la posibilidad que no se separen pero mientras más lejos están los genes en un cromosoma hay mayor posibilidad de que estos se separen